Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Don't Worry Darling, película dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Harry Styles y Florence Puke, que llegó hace poco a los cines, que tuvo su gran estreno y gran presentación en el Festival de Venecia y que ha dividido a, a la gente, ha dividido a la crítica, porque... Es como que no hay punto medio con las opiniones acerca de esta película. O te gustó o no te gustó. No Parece que no hay un punto medio de bueno, sí, tal vez. Pero hay algo que no. O sea, eh, o la mataron o es una muy buena película. Que en lo personal ya voy a comentar lo que me pareció. Pero que necesitaba eh, hablar con alguien. Necesitaba debatir con alguien y por eso tengo acá... Conmigo como invitada a Lara de Lara in Films. ¿Cómo estás, Lara? Buenas, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. No sé si opinas más o menos lo mismo con, con eso, o si te pasó de, de, de cómo se vio la película. Sí, sí, fui, fui al cine, fui un poco tarde, la verdad caí a ver la peli, fui a ver, fui a verla dos semanas después. Eh, y tomando esto en cuenta, ¿no? de. De que fui con las expectativas medias, o sea, ni muy altas ni muy bajas, ¿no? Porque esto que decías de ¿te gustó o no te gustó? Entonces, eh, fue como, ok, la voy a ver y voy a ver qué, qué pienso en el momento y, y después cuando, cuando termine la película y haré haré mi propia conclusión, ¿no? Eh, pero nada, personalmente a mí me gustó. Ahí está. Bueno, sí, eh... Sí, a mí, a mí también me gustó. O, o, o sea, no tanto. Eh, tiene sus... No sus es la fans. mejor película del año, pero... Eh, no, no, obvio. Eh, además también pasa esto eh, que comenté de o te gustó o no te gustó. Es como que hoy en día se vive muy al extremo y las opiniones son muy al extremo. Es como... O, o es una obra maestra o es la peor película de la historia. Como que no hay un, una opinión que sea bueno... Eh, no me gustó tanto, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Es como que son to casi todas las, las opiniones que he leído, que he visto. No todas, pero la gran mayoría siempre apuntan a, a eso. Y ya, o sea, le pegaron de entrada y también pasa eso mucho. Cuando le pegan mucho de entrada una película, ya es como difícil eh, que, que, que repunte. Y yo siento que, personalmente, ¿no? Le, le, le pegaron de más. Como que la, la tiraron muy abajo y no sé si era para tanto, eh, para la opinión, digamos. Sí, para mí fue esto desde, desde que se traía, eh, desde que habían salido las primeras imágenes de la película y eran ellos filmando y toda la gente estaba como Harry Pew tipo Pugh, una película, hacer un thriller psicológico, todos estábamos como ahí re expectantes. Y después fue la primera... Eh, audiencia así como al público, creo, si no me equivoco, en el Festival de Venecia. Sí. Y salieron todos los críticos a despenetrarla y toda la gente como que se le cayó esa ilusión ¿no? que venía de la peli, que la venían como súper inflando y bueno, nada, después todo lo que pasó con El Bardo, pero sí, como medio que esto que, que explotó. Sí, no sé si eso también influyó en, en, en la película. Esperaría que no, pero... Todo puede ser, o sea, es como que se armó todo un, un, un bardo alrededor de, de que Olivia White con eh, Gia LaBeouf, porque Gia LaBeouf ni siquiera apareció en esta película, pero él estaba Está en un principio, claro. eh, Si no, era el, el papel de Harry Styles, si no me equivoco. Claro, los primeros confirmados y después eh, Gia se baja de la cinta, y ahí es cuando supuestamente Olivia le fue a, a, a reclamar, por favor, que vuelva. Y bueno, nada, después de unos meses se confirmó que Harry entraba en el lugar de él. Sí. Bueno, lo del supuesto escupitajo o, o no sé qué pasó ahí de, de Harry a, a Chris Pine en, en Venecia. Eh, bueno no lo exploren. creo. No, no, no, es raro, es sí. raro. Es, es rara la imagen. Eh, yo siento, a ver, si, si hubiera pasado lo que dicen que pasó, con imagen y todo, no con lo que se ve, Chris Pine no hubiera reaccionado así. Eh, no, no te digo que lo, se hubiera levantado y le hubiera acabado trompadas, pero no sé claro. si era la reacción de... Sí, eh, no, no. Es como muy raro. Es como me era confuso, además. Sí, sí, eh, todo muy confuso. Y, y también había como un roce entre Olivia Wilde y, y Florence Pugh. Eh, todo, muy, todo muy tenso el clima sí, había, había una foto tipo panorámica con todos así paraditos en la alfombra y estaba una en cada punta como todos en el medio y una en cada punta eh, tipo mesa familiar en, en navidad los acomodamos así sí, sí, sí, pero bueno eh, espero que las, las críticas, las opiniones no hayan sido influenciadas por todo esto, porque es como todo este chismerío innecesario eh, uh -huh. sé que fue todo como un, un bardo bastante grande pero tampoco como para que influya en la película eh, o sea, la película sí yo creo, vamos a debatir ahora, tiene sus, sus fallas tiene sus cositas ahí eh, problemáticas que, que no funcionaron, no terminaron de funcionar, uh -huh. pero en líneas generales Tampoco es un desastre, o sea, no es el desastre que parece que es, por, por lo que se comenta. ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, nos vamos a meter con spoilers. Vale. para yo, yo tengo muchas ganas de hablar porque la gente que no sabe, o por ahí sí ya saben de, de tantos invitados que han venido, que hablamos un poco de lo que, lo que vamos a, a charlar en, en el episodio Y uno de los temas de los que vamos a hablar es justamente sobre Harry Ya nos vamos a meter en eso Y yo, yo no emití mi opinión O sea, yo te mandé el guión y aparecía algo sobre Harry Y en cuanto vos lo leíste fue como... A mí me gustó la actuación de Harry Y fue como... Yo te leí, no sé si fue así Pero yo te leí como defensora de Harry a full a muerte Y yo ¿Qué? ya estaba como... Mm, eh, lo que se viene pero, bueno, ya, ya lo vamos a tocar ese tema. No, trato de tomar, la verdad, esto que decís, está bueno que lo digas, porque siento que hubo como una repercusión con Harry y como que se lo tomaba también, que no solo se lo iba a ver como un actor, sino también por Harry, que es fuera de eso. Sí. Y, y más allá de que si actuara bien o no, es como la gente iba a decir, bueno, no importa, es Harry. Eh, yo ahí como que tengo tengo un límite y digo, ok, no, lo voy a ver desde un lado más actoral y a ver si tiene futuro o no, digamos también podríamos comentar, no sé si te pasó a vos pero lo que fue el ambiente en el cine con, con Harry bueno, también eh, tenemos los, eh, los dos puntos no porque yo fui el día del estreno y vos fuiste dos semanas después no sé si eh, lo que era el público eh, la reacción y todo eso Van de la mano porque, o sea, diferencia de tiempos en, en la película, pero bueno, por ahí sí, eh, eso también lo, lo podemos hablar. Nos vamos a meter con spoilers, así que si no vieron la película, vayan a verla, creo que todavía sigue en cines, me parece. Si ya la vieron, pueden quedar y si no la vieron, bueno, esto eh, sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? Tenemos a una pareja que vive en un lugar muy lindo, tranquilo, como si fuera un country, prácticamente, eh, que son la pareja eh, interpretada por Florence Pugh y Harry Styles. Están tranquilos, de hecho creo que la película, si no me equivoco, empezaba con eh, la escena esta de la fiesta, que están ahí pasando la re bien, no sé qué. Él tiene un trabajo, no se sabe, o sea, va a trabajar, y es como acá muy, eh, digamos... De molde, ¿no? El, el, el hombre en la pareja va a trabajar y eh, la mujer se queda ahí eh, en la casa haciendo sus cosas. Eso también, bueno, eh, ya también nos vamos a meter en eso, pero hay como una, un mensaje tirando a los a lo feministas que en estos días esos mensajes se fuerzan, eh, como que se quieren meter sí o sí en la pantalla, como, como con muchas cosas, ¿no? Pero esto se, se ve muy seguido. En la película me gustó cómo lo, cómo lo llevaron. Y, y la verdad que, que, que está bueno. Eh, la, la vida ahí normal de esta pareja. Hasta que eh, empiezan a pasar cosas raras, muy raras. Y nos vamos metiendo en, eh, en, en toda esta historia, en esta especie de, de thriller, con, con momentos de suspenso, de terror, de hay todo un misterio que no sabemos qué es lo que está pasando eh, y bueno, ya después al final eh, se pone todo más tenso y más turbio y nos vamos enterando de un montón de cosas eh, bah, yo creo que ya nos metemos de lleno en, en Harry estábamos ahí para casi al final hablarlo, pero ya creo que podemos empezar con eso ¿qué te pareció la actuación de Harry? Mira lo había visto en, en Dunkirk, la primera vez que había hecho un papel. Ah, y yo que sé, no era tan malo, ¿no? Porque no tenía mucho protagonismo. Pero había quedado como ganas de ver más, ¿no? Entonces, me, la verdad, me, me intrigaba mucho que iba a ser como protagónico, ¿no? Y más al lado de Florence Pugh, que, o sea... Mi actriz favorita en el mundo, diosa de la actuación. Eh, iba a ser como un montón... Tenerla a ella al lado, entonces digo: Ok, o Florence se baja dos toques, baja dos cambios, cosa que no creo, o Harry realmente se va a tener que esforzar por hacer algo eh, que realmente no sé si llega al nivel de ella, pero que funcione para la película, ¿no? Eh, cosa que me pareció que hizo, o sea, no estuvo tan mal, <risa> estuvo mal, pero no tan mal. <risa> Eh, yo que sé, siento que funcionó hmm. Siento que Por partes me, me causaba Mucha gracia verlo, no sé por qué Me reía en algunas escenas Cuando gritaba, ¿viste? Así como de furia Tiene dos tiene dos escenas de sí. De gritos de, de furia, de furia de Oscar ¿Viste? Que de, está como En el guión para mí que te las marcan con resaltador Y dicen, para Oscar Cosa que no estuvo tan mal pero igual me causaba mucha gracia, no sé por qué. Pero bueno, nada, creo que hizo su trabajo, hizo lo mejor que pudo y funcionó. Vamos a decir eso. Bueno, sí, sí coincido en, en varias cosas. Eh, ¿Vos sabés que, hablando de esto? Bueno, quiero meter algo de lo que eh, había adelantado antes sobre, sobre Harry. Que eh, es esto que me pasó en la función de que aparecía Harry y... O sea, se venía abajo el cine Evidentemente había mucha gente que fue Directamente con Harry O sea, no me molestó, Prometo, si sí me molestó Porque era como, wey, ya, ya entendimos que, que les gusta Harry A mí también me gusta Harry, o sea, bueno eh, Está bien, pero ya era Aparecía Y ya eran gritos O decía cualquier cosa y ya eran gritos Cuando tiene en un momento La escena esta del flashback Que tiene como este look medio nerd eh, que hubo muchas risas eh, también era como, pero risas fuertes, ¿no? Carcajadas eh, pero bueno era de esperarse, qué sé yo estamos hablando de una de las figuras más importantes de, de la actualidad y que lleva mucho público entonces, y además en un aspecto completamente separado de lo que es el cine, ¿no? o sea, en la música, entonces como bueno era de esperarse eh, y más en un protagónico y sobre la actuación en, en específico eh, yo durante toda la película tuve en mi cabeza eh, la idea de bueno, no es un actor o sea, es lo mismo que LeBron James en Space Jam la, la última que, que hicieron de Space Jam él no es actor o sea eh, tendrá carisma cuando juega y, y todo lo, lo que quieran y bueno eh, será la cara visible de, de una marca y todo eso, como muchos de los basquetbolistas eh, famosos, pero no es actor. Entonces, criticar la actuación de LeBron James porque está en una película, que básicamente es un comercial gigante, eh, no sé si es por ahí algo para eh, remarcar de la película, porque justamente no es actor, está ahí por distintas circunstancias. Acá no es lo mismo, pero también hay que tener en cuenta que eh, Harry no es actor, de hecho tenía eh, esta experiencia que fue Dunker que ni siquiera fue protagónico y si tiene dos líneas, tres, debe ser mucho, no, no tiene mucho, y tampoco estuvo tan mal, o sea, eso también hay que, hay que decirlo. Y este, digamos, que fue su primer gran papel, que además fue protagónico, y teniendo en cuenta todo eso... A mí no me pareció una mala actuación. Sinceramente hay actores que son actores y tienen peores actuaciones. Entonces, no, no sé si... Porque además mucha gente que le pegó a esta película le pegó a Harry. O sea, era como el blanco fácil pegarle a Harry. Pero a, a mí no me pareció una mala actuación en general. Así que bueno, hay, hay que ver cómo sigue su carrera. Sé... Que su carrera actoral eh, Sé que está en My Policeman, creo que se llama, que se va a estrenar sí. ahora, ¿no? no sé en qué momento. pero es... Creo que el 2 de noviembre sale en Amazon, si no me equivoco. Tiene, no sé si tiene un estreno chiquitito en, en cines, que acá no va a pasar. Creo que es el 21 de octubre. Sí. Eh, así que eh, habrá que ver qué onda también en esa película. Pero... Sí, no. Acá al menos no, no me pareció desastroso, o sea, no es claramente eh, actor, lo sabemos, quedó claro, pero tampoco hay que pegarle como, listo flaco, no actúes nunca más, porque tampoco, eh, o sea, yo creo que si se pone las pilas y, y realmente quiere actuar, bueno, por ahí mejora, qué sé yo. Y repito, hay gente que se dedica a la actuación que eh, peor. Y, antes de olvidarme, estaba al lado, como dijiste, de Florence Pugh. Esto es, o sea, eh, es poner no sé, a un pibe cualquiera al lado de Messi. O sea, Totalmente. complicado, complicado. Encima Florence es como que tiene un techo y, o sea, puede pasarlo, ya lo ha pasado, pero ya el techo de Florence es como demasiado. Es como mucha intensidad, una actuación fenomenal y ya estar al lado de ella es como por más que le metas, y encima Harry no es actor, complicado. Bueno, esto que, esto que decías, de creo que, que cae, digamos, mucho en la decisión que toma Olivia de, de poner a Harry, que sabía que si bien iba a llevar gente al cine, eh, como que también la gente iba, iba a ver qué iba a hacer él como actor, ¿no? Y también lo otro es eh, que durante toda la película, al menos los momentos en los que aparecía... Harry, pensaba, viendo el personaje ¿no, Harry? Era claramente un papel para Shia LaBeouf Hay momentos, registros del, del, del personaje que yo ahí lo, lo, no sé, lo imaginaba Gia y es como entiendo por qué eh, fue por, por este actor Quedará la duda de Obviamente. ese pasado si estaba Gia pero, no, no sé si cambiaba la opinión de la película pero claramente era un, un, una actuación para él. Se entiende por ahí porque eh, lo, lo habían elegido. En cuanto a la película, en general la historia, a mí personalmente, no sé a, a vos qué te pasó, pero eh, yo creo que el gran problema de esta película fue el guión. O sea, cómo se me pasó la adelante la historia. Que, de hecho, hay muchas cosas que quedan sueltas y hay muchas cosas que pasan de la nada. Es como que no, no se resumió bien toda la historia y quedó como rara. Como que metieron muchas cosas en la licuadora y bueno, lo que salió, salió. Salió esto, tómalo. Listo. Y, y, y lo que me, me jodió más de, de este aspecto es que la idea no era mala. La premisa no era mala. O sea, si ya no. partimos de la base de... Bueno, la verdad que la idea era una cagada y ya no iba a salir algo bueno. No, o sea, personalmente, la verdad que la idea, como te la presentan, y ya al final sabiendo todo lo que había detrás, bueno, eh, por ahí como que algunas cositas se podrían haber ajustado mejor y podría haber salido algo bastante más eh, claro, si se quiere, porque es como muy... Eh, no sé, problemático todo, es como vemos algo ahí que empieza, después no termina, después incluso al final, eh, cuando matan al personaje Chris Pine, es como así de la nada, o sea, chao era el villano villano de la película, el más grande de, de todos y de la sí, nada mata a la... <risa> de la nada sí, chao o sea, un cuchillo y listo eh, entonces es como que así, varias cositas así que quedaron sueltas sí, sí, totalmente o sea, me parece que esto que decías, que la idea no está mal para nada. Eh, y creo que el, la resolución o esto que a donde llevan de que, ok, es toda una simulación, ¿no? Es como, eh, pero nunca se, o sea, me parece que está mal escrito en el hecho de cómo se llega a eso. Claro. Sí, entiendo. Sí, sí, Nun nunca sabemos por qué llegaron ahí. Nunca sabemos, creo que ni siquiera explican cómo es que eh, llega la idea de, bueno, nos vamos a meter acá. ¿Cómo? Porque el personaje Harry es el que decide eh, meterse en, en este, el proyecto Victoria, creo que se llamaba. Eh, pero como que nunca se, se hace un, un trasfondo de, bueno, pues, obviamente te seducían con eh, venderte una vida perfecta, si se quiere y ellos como pareja en la vida real no la tenían, eh, o al menos es, era lo que él creía, eh, al ver a, a, a su pareja que estaba matadísima con el laburo, que, que no pasaban tiempo juntos y todo eso, eh, creo que le llegó como una publicidad o algo así, un video, pero tampoco es que se meten mucho en ese tema y te lo tiran ya llegando al final como, bueno, vamos a resolver esto porque ya, claro. ya tenemos que terminar la película y vamos rápido con esto. Entonces como que ahí eso eh, se podría haber explotado un poco más porque de hecho después de ese momento hay toda una persecución eh, y todo un momento así de, de escape de que eh, el, eh, sí el personaje de Olivia Wilde que ya sabía o sea sabía lo que estaba pasando y, y le dice a, a De Florence, corre andate. Eh, y está toda esa persecución espectacular eh, yo creo que esos aspectos se podrían haber explotado bastante más y como que nada eh, le, le costó arrancar como que nunca terminó de arrancar y, y quedó a medias la, la historia sí eso que, que siento también es como que se me hizo un poco larga mm. en el hecho de que como a los 40 minutos o un poco más capaz como que ya sabes totalmente lo que está pasando y es como, bueno, ahora ella tipo tiene que tratar de resolverlo y salir de ahí. Y es como que va y viene todo el tiempo al, al pasado de ellos y después vuelve a Victoria, que es ella tratándose de escapar. Y después vuelve a lo que ir, entonces como que se me hizo un poco larga eso, como que no terminaba más. <ríe> eh, y siento que lo, en una hora cuarenta yo creo que la cerraban la peli. Sí, sí, tranquilamente. Eh, incluso si, si hubieran concretado más las ideas no se hubieran ido tanto por las ramas con, con otras cosas o ir directo a, a, a mostrar lo que tenía que mostrar y, y no abrir tantos cabos sueltos podría haber eh, sido mucho mejor en ese aspecto, que creo que es lo, lo más flojo, ya te digo el final con el villano, con Frank interpretado por Chris Pine que termina así como que parecía que nada lo iba a parar. En ese momento estaba llamando y diciendo: Párenla a esta chica, a Alice, eh, personaje de Florence, que se estaba yendo y, y, y se iba a despertar en la vida real, digamos, de, de esta simulación. Y se da vuelta y ya está. Lo mataron, <risa> se terminó ahí. Y después tampoco, o sea, está bueno dentro de todo el final con, con esa incógnita de. Eh, saber si eh, Jack, el personaje de Harry, murió o no murió Porque en, en la simulación muere, pero después se escucha como una voz y, y ahí termina la película Ese final abierto, bueno, te lo compro, está bien Pero es como que también todo lo demás O sea, todo el, el resto de las personas quedaron ahí eh, ¿Qué onda con esta simulación? ¿Qué pasa ahora? Es como que quedó todo ahí tirado eh, es rara, o sea, ya te digo, la idea estaba bien, eh, se ejecutó mal, yo creo que eh, se, se llevó mal a cabo y bueno, salió toda esta cosa rara que, que terminó siendo así la película. Ah, yo había entendido del final esto que decís que, que aparece Harry una última vez, eh, o Jack, no eh, yo lo había entendido como que era, era el, el de la simulación, como que despidiéndose de ella por una última vez y ella ya totalmente pasando y eh, despertando en, en lo que sería la vida real, ¿no? Como que para mí sí. Ah, mira, puede ser. Yo lo que entendí, por ahí entendí mal. Eh, en la película es que en un momento, eh, Bunny, el personaje de Olivia de Wilde, le dice antes de, de, de, de que se escape que. O sea. Que haya muerto ahí no significa que haya muerto en, en la vida real No, no, no, lo que le dice O sea, cuando morís en la, simula en la simulación También en la vida real Ah, entonces, Aparte, chao. cuando ella le pega con el, con el vaso a Jack en la cabeza Te hacen como un mini plano hacia la vida real Donde Jack como que se le desconectan los ojos O algo así Es verdad, sí, sí Creo que cierto. es totalmente que ya murió, ya está Sí, sí, es verdad eh, Es cierto, es cierto Sí, puede ser también yo lo había entendido por, por el otro lado porque justamente había entendido mal esa parte. Otra vez son estas cosas de la, de la peli medio que te dejan para pensar, ¿viste? Y nada, medio inconclusa y como que sí si sí, si no, es como pura y exclusivamente para pensar del, del espectador, ¿no? De lo que yo estoy viendo. Sí, sí, bueno, eh, tan, tampoco lo que funcionó muy bien eh, fue este tema del ritmo. Es como que por momentos está muy arriba la película. Y, y hay mucha tensión y estás como ahí al borde del asiento, uh, ¿qué va a pasar ahora? y después baja 10 cambios sí, sí, totalmente yo eh, en un par de momentos como que cabecí en el cine, de hecho por eso me confundí esto, porque entendí mal y fue como, ah, no había sido así eh, siento que fue mal o sea, una buena idea mal ejecutada, creo que se podría resumir así, eh, esta idea y lamentablemente, bueno eh, creo que es como la columna vertebral de, de la película. Porque Florence Pugh, por ejemplo, la rompe. O sea, está en, en un nivel que, bueno, ya, ya no la conocemos, sé. ya sabemos cómo actúa. Pero ni siquiera ella puede salvar eh, todo ese despelote que fue en la película. Más que nada el, el tema del guión. Porque tampoco me pareció mala la dirección de Olivia. O sea, siento que creció no. un montón como directora. Realmente me gustó mucho lo que hizo. Pero otra vez, esa es esa, esa falla de, del guión que, que no termina de cerrar, ¿no? Sí, sí. Y, y para hablar de cosas buenas, porque parece que la estamos sí, matando. No, nos gustó igual, ¿eh? Quédense sí, tranquilos. Sí, sí, sí. Nos gustó, nos gustó. Eh, la ambientación. Todos los aspectos técnicos de la película me parecieron geniales. Sí, totalmente. O sea, cómo está ambientado todo el lugar, el vestuario. A veces siento que no... Eh, en general hablo, ¿no? ¿no? No terminamos de valorar los vestuarios en las películas, porque hay momentos, o sea, creo que los valoramos más cuando son películas o series de época o de ese estilo, no sé, House of the Dragon, como que, ah, sí, mira esos vestidos y todas esas cosas. Y acá que es algo más, digamos, normal, no es algo tan épico, eh, no, no terminamos de valorar, pero el vestuario es hermoso. Es súper limpio y es como perfecto para todo lo que quiere decir, ¿no? Sí, sí. Sí, y hay que hacerlo, o sea, eh, no es fácil, no es algo de, ah, bueno, vamos a una feria y conseguimos todos estos vestidos y, no, hay que hacerlo. Y está muy bien hecho. La dirección de arte en la película está muy bien hecho está muy bien hecho Sí, sí, sí. Y todo lo, todo lo técnico, la fotografía es genial, la los lugares... Eh, los lugares son, o sea, están si, si fue grabado en un lugar, digamos, real, o sea, no en un estudio Y que no era, o sea, si era pantalla verde yo no lo noté Y si no era pantalla verde, la verdad que todo lo que se logró en, en, en las escenas Me pareció espectacular, o sea, todo, todo el, Todo el diseño de producción de la película es magnífico, M muy bien todo en, en esos aspectos, nada que decir y algo que, bueno, se me ocurrió mientras hablaba, era esto que te comentaba de como esta esta parte más feminista, de este mensaje de, bueno, porque en casi todos los eh, casos de, de las parejas, porque eran todas parejas, casi todas las parejas fueron introducidas a este mundo, a este proyecto, por eh, los esposos o, o, o, o los hombres dentro de las parejas, Creo que no había casos de, de, de mujeres que hayan metido a, a los hombres. Me parece que no, no ahora eh, no, no recuerdo bien. Pero lo que me, me hizo pensar un poco después de que le había terminado la peli, es que si Bonnie, el, el personaje de Olivia, lo sabía, es como que había sido un acuerdo entre ella y el marido, digo, ¿no? Como que... Es verdad, sí. Sí, sí, ahí sí también. Eh, así que puede ser que las mujeres también... Pero... Otra vez no, eh, si vamos al, al lado de, de la mirada de la mujer, ella lo hace porque quiere estar con los hijos. Sí, sí, de hecho ella tiene a los hijos ahí y creo que en, en, no sé, en la vida real me parece que ya ya no estaban eh, o algo por el estilo. No sé si habían muerto o, o no, no, no, creo que no lo termina de explicar bien, pero ella estaba ahí por más que nada por los hijos. Eh... Y bueno, tenemos eh, el caso de la chica que se termina suicidando, es eh, que claramente no, no quería estar ahí. Eh, y ese aspecto de, bueno, se lo dice eh, eh, el personaje de Florence a, a, a su pareja, eh, Alice a, a Jack, cuando vemos todos estos flashbacks y, y entendemos lo que había pasado, eh, y ella se entera de lo que pasó, de lo que Jack le hizo, y le dice como, vos, vos me, me robaste mi vida. O sea, yo estaba bien, que es también ese punto de vista de, bueno, llega cansado del trabajo, eh, tenemos una vida de mierda, nos vamos a meter acá. Y ella no lo sentía así, o sea, la sacó de, de lo que era su vida, sin siquiera preguntarle, sin nada, eh, y esta vida que nos muestran, que está ambientada también en los años 50, o sea, era la vida de ese momento, claramente, eh, de esto que. Vuelvo al principio. Eh, el hombre se va a trabajar, todos, todo, todos los autos sincronizados saliendo y yendo todos al mismo lugar, y todas las eh, mujeres ahí saludando eh, y quedándose en la casa, porque eh, básicamente era como. Se vivía la vida antes y, y, y ahí, ahí en ese mundo perfecto, entre comillas, se vive así. Eh, y, y estos momentos también de liberación, eh, bueno, la, la pareja de, de Frank, Shili, eh, eh, interpretada por Gemma Chang, que lo mata, o sea, así corta. Eh, también como, bueno, listo, hasta acá llegaste, se te terminó todo. Estos mensajes que a veces se meten muy de no sé si viste los Simpsons, cuando le explican lo de las enfermedades al señor Burns y por una portita le meten las pelotitas, bueno, acá están todas las enfermedades queriendo entrar, bueno eh, muchas veces estos mensajes de, bueno, feminismo de, de las culturas de eh, la violencia y de todas estas cosas que son agenda ahora y que pasan a, a, a, al cine y a las series se meten muy forzadamente y se nota cuando es así y queda mal y dentro de bueno, las cosas que se podrían haber criticado de esta película siento que es un aspecto que yo no lo sentí forzado en ningún momento que fluyó bastante bien y, y que realmente en ningún momento eh, ni la película se vendió así ni la película se manifestó de esa manera o sea, corre natural o sea, se siente natural eh, y está bueno o sea, estaría bueno que cuando se metan en estos temas y que los pasen, digamos, de eh, mensajes que quieren mostrar con distintas eh, películas, distintos tipos de películas, eh, como pasa por ahí con, no sé si viste Nope, pero con lo que pasa con, con el tema del espectáculo en la película, que no te lo tiran así como... No tengo pendiente. Bueno, eh, no es spoiler <risa> igual, tranquila. Pero por cómo te muestran eh, el mundo del espectáculo en esa sí. película, no te lo tiran así como primera plana o sea, es un mensaje más sutil eh, acá también, o sea está bueno que eh, digamos eh, mostrando estos temas que son agenda eh, que, que se hablan mucho en estos días que se muestren así que, que no sean forzados y que salgan más natural, eso la verdad que entre todas las cosas que le pegamos al guión, yo creo que es algo que, que funcionó sí, sí, bastante obviamente. bien no, aparte creo que esto de, me parece que la, la, la subtrama esta de, del feminismo y eh, de lo que hace el personaje de Alice es más o menos justificar las acciones que tiene ella y el, el por qué lo hace. Y esto que, que decías de, de, de la escena esa donde ella le dice, me robaste la vida. O sea, éramos infelices, sí. Yo era consciente, trabajaba todo el día, pero igual hiciste algo sin mi consentimiento entonces eh, obviamente que, que vas a lograr una empatía con el personaje al final del film y vas a decir, ok, sí era un hijo de puta y tiene razón, yo hubiese hecho lo mismo y al final que lo mata es como que por más que te, te pintaron a este marido perfecto durante toda la película y como que lograste apreciarlo, digamos, a los dos, eh, Totalmente te, te, te, te terminás quedando con el personaje de ella nada más. Y es como, ok, no me importa que lo haya matado porque lo hizo, porque lo tenía que hacer para salvarse de ella misma, ¿no? Y también mostrándonos que eh, por más perfecto que pudiera ser este mundo de fantasía, tampoco era perfecto. La realidad, ¿no? La realidad misma. Incluso en este, en este mundo de fantasía. Qué lindo mensaje. Bueno, creo que hemos... Eh, Hablado de todo. No sé si te quedó algo para mencionar. Más allá de que quedó claro que más a Florence Estoy Pugh. Estoy bastante contenta con lo que hablamos. Y ojalá... No, no sé por qué pensé en Florence Pugh ganando un Oscar. Que igual los Oscars ya... A mí y a muchas personas ya como que... Nos importa poco. Pero igual, ¿viste? Que está como ese, esa cosa de, de... Criticamos a los Oscars 11 meses. Bueno. Y cuando llegan También es como, bueno, ya está. Estamos todos locos, ahí prendemos la... Sí. Y ese es... Así. El pero pro de... Digamos, a ver quién gana y sí, eh. eh, Pero bueno, sí. Eh, ojalá, ojalá... El... Nominado, para mí. No sé si... Creo que sí. ¿Por, por, por Don Warry Darling ¿vos decís? Sí, para mí sí. Espero más actuaciones eh, de mujeres en estos próximos meses hasta que se cierre. Y después vemos... A ver cuáles son los que... Los que deciden, Igual ahora pensaba, no hay muchas. Me faltó un poco de cine este año. O sea, creo que hubo bastantes películas... Buenas. Pero me faltó como películas que íbamos. Ok, listo. Esta, directo a los ojos Claro, está como muy mezclado todo. Eh, pero en, en cuanto a actuaciones femeninas... Y en, en roles, digamos, principales... No hay... Creo, tan, tanto hay ahí como pudo haber sido en años anteriores. Eh, no vi Blonde, la de Marilyn Monroe, pero hay a, a otra película a la que le pegaron con todo. Es otro tipo de film, hay un montón para hablar sobre eso, pero no la terminé, la empecé, y no la terminé, no pude, porque literal me parece un montón. Sí, yo he leído cosas, he visto cosas y... No, no, no tengo tiempo y no... El poco que tengo no lo quería gastar tampoco en, en ver una película que la, la destrozaron. Eh, me encanta Ana de armas, pero bueno, si ya la hicieron mierda la película, es como que no, muchas ganas ya no me dan. Pero sí, sacando, o sea, porque a veces también pasa que por ahí la película es malísima, pero la actuación resalta. No sé si es el caso. Pero no, no hay muchas actuaciones así eh, este año, y Justo pensando en Florence Pugh, y que en, en estos días salió la noticia de que cambiaron la fecha de, de estreno de Doom, de la segunda parte, que ella va a estar. Ya ahí yo pensé como, bueno, ese puede ser un papel oscarizable. No sé cuánto le van a dar de, de protagonismo en, en la película, podría pero ser. podría llegar a ser. Ojalá en algún, en algún momento lo va, lo va a ganar, es... Sí, o sea. Es cuestión de tiempo, es muy joven Creo que me parece súper eh, admirable Todo lo que hizo la mina hasta ahora Y hasta donde llegó, ¿no? Sí, sí, es eh, No sé cuántos años tiene, ahí lo voy a googlear Pero... 20... Eh, ¿26 creo que cumplió? ¿25? ¿26? Por ahí Sí, sí, está, está por ahí Es muy joven, muy muy joven eh, 26 años 26. El 3 de enero mira es británica, no sabía Es británica, sí de Oxford, ya. Eh, de Oxford, sí ¿estás con Wikipedia o lo sabes? No, no, no, lo sé, soy bastante fan ah, mirá, mirá, fanática, fanática, no, mal mirá. Eh, sí, mirá, eh, 26 años eh, uh -huh. ahora, ahora va a ser 27 porque si es en enero que cumple eh, ya estamos cerquita sí, sí, la pegó encima estuvo, eh, estuvo en películas grandes pero buenas actuaciones de ellos, o sea, eh, realmente la pegó. Eh, Midsommar les... Creo que la, la viste, me imagino. Sí, la vi, me costó, pero la, es... la verdad no soy muy fan de, de este género, pero... Bueno, no sé si fan, pero no, no, me cost... no me acostumbro mucho a mirar estas películas, pero Midsommar sentí que la, ne la necesitaba, necesitaba verla. Eh, nada, me traumó un poco, vamos a decir la verdad. Eh, ¿A quién no? Sí, sí, eh, pero pero nada, vale la pena igual Es, es muy buena Bueno, con eso que decís eh, Vos sabés que Yo no, yo el terror tampoco, no lo tolero De hecho, ahora hay muchas Películas de terror de las que se están hablando mucho Y es como que Algunas podría verlas, pero otras ya, Bueno, esta, Smile Es como que no, no, no sé si me quiero no, Meter ahí no, no quiero, o sea Buena o mala no quiero averiguar si es buena o mala. No, no, no sé si me metería. Y con otras, eh, Barbarian, por ejemplo, que también están diciendo que es muy buena, vi el avance y bueno, ahí me podría meter. Pero con el terror yo también no, no, no, no, me había metido mucho hasta Midsommar. Ahí fue donde empezó. Sí, sí, sí. Bueno, ahí ponele que me metí un poquito más, pero es en el hecho de que prefiero pelis de terror entre comillas que se tiren más a los. Tipo el thriller psicológico, claro, y ¿sí? Sí. totalmente el terror que no lo soportó. Sí, sí, sí. Eh, pasa que en ese momento me pasaba que se estaban hablando de muchas películas de terror de ese estilo, por ahí no tanto de las de los sustos, las más fáciles, digamos, terror fácil. Claro. Eh, y claro, yo estaba pensando, che, me estoy perdiendo por ahí un montón de películas Total. por el simple hecho de, de ser un cagón. Y ahí es donde me empecé a aguantar por ahí más sí, sí. los sustos y esas cosas. Eh, pero sí, con, coincido con vos. Prefiero más el terror ese que te, te retuerce la cabeza y te hace mierda, Totalmente. que sí. los sustos. O el típico slasher de... Sí, no, no. Mm. Eh, pero hay de todo. Hay, hay, de... hay de todo, así que... Sí, bueno, hay que, es lo bueno que, que ahora hay más pelis que se a. a esto, que al dejar al espectador... Para que piense que el típico susto fácil. Sí, sí. Hasta acá esta reseña de Don't Worry Darling. Este repaso por la carrera de Florence Pugh y nuestra admiración. Y esta pequeña charlita que tuvimos antes de terminar. Volviendo a Don't Worry Darling. El momento de, de la verdad. De, de saber tu calificación. Si sí, tenés. Si no tenés, no pasa nada. Pero bueno. Eh, en base a lo que dije... Creo que la cierro por un 7, porque creo que está aprobada. O sea, no, no le voy a dar número, no, no le voy a dar un 7. Lo voy a dejar como que está aprobada, porque si bien creo que cumple con lo que tiene que cumplir, pero hay peque pequeños fallos dentro de, de esa idea, entonces no termina de ser un 10 o algo así. Muy bien, me, me, me gustó, me gustó. Eh, te, te, te iba a decir, uh, coincidimos con la calificación. Y ya diste marcha 3. No, no le voy a poner el número. Pero sí, yo también, 7 siete, siete sobre 10. Eh, es como que, eh, bueno, ya me he explayado sobre la película en todo lo que hablamos, pero básicamente eso. Una buena idea que no, no terminó de, de funcionar del todo. Y tampoco me daba a desaprobarla porque, la verdad, porque en muchos aspectos y en algunas, tal, pobre... estuvo bien. Sí. sí yo, yo suelo disfrutar las películas, o sea, me pasa que la gente es como que veo mucho comentario de, no solamente por esta película, sino en general, matan películas y dicen, no, no qué, qué desastre esto, qué mierda. Es como, eh, no sé, yo por ahí soy muy sentimental o me pongo en el lugar de la, de la gente, pero... Muchas personas trabajaron para sí, sí. que esto llegue acá. Y, claro. y, da, y si no es mala, en serio, es como... Tampoco hay que pegarle tanto, qué sé yo. Claro. Todo bien que seas crítico, ¿viste? Pero como crítico sí. también hay, hay que apreciar esto. De que hay mucha gente que laburó. Y hay ideas, hay ideas que funcionaron, como dijimos antes. Esto de dirección de arte, el vestuario y todo eso. Eh o las actuaciones, o la dirección de Lidia, creo que para mí la peli es eso. Sí, sí, sí. O sea, además, en la mayoría de los casos es entretenimiento, y vas a ver una película, y bueno, no sé, por ahí hay gente que busca otra cosa, no, no sé, como, bueno, que me deje pensando y que quiero mensajes ocultos, y a veces es simplemente entretenimiento, y bueno, no hay que matar tanto por ahí a, a las películas, creo yo. Pero bueno, eh, no se merece todo lo que le tiraron encima, mm. creo. No, no. Eh, conclusión, conclusión final. Eh, bueno, Lara, muchas gracias por, por estar, la verdad que un gustazo uh -huh. tenerte. Eh, te había prometido cuando había salido uno de los primeros avances de la película, ahí por Instagram eh, vas a estar y acá y estuviste. Acá Así que muchas gracias por por haber participado de este episodio te dejo tu pequeña ventanita para que expongas todas tus redes sociales así la gente te puede seguir en todo lo que haces ay buenísimo, <risa> acá entro eh, nada, en Instagram larainfilms eh, me pueden buscar, subo ahí reseñas eh, lo que puedo decir, ¿no? en palabras de estas pelis que veo eh, bueno, nada mi idea es seguir creciendo, así que sigan y me siguen me ayudan un montón. Y gracias a vos claramente por darme el espacio. Muchas gracias por, por venir. Eh, muy lindo feed. Eh, me gustan las ¿Sí? eh, fotitos de las historias destacadas y las portadas de, de las publicaciones. Muy, muy lindo feed. Eh, y ahí estoy viendo que tenés lederbox Así que también vayan a sí. seguir la Leatherbox. Sí. La, sí. la mejor red social del ahí mundo. Ahí son un poco más precarias, pero bueno. No, no, está bien, está bien. Eh, En mi caso, me pueden seguir en Instagram, después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función, y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video, mi Instagram personal, Pancham Raccoon, Letterboxd y Medium, se varía el guido. Todos los enlaces, igual, como siempre, los míos, los de Lara, van a estar en la descripción, así que si no llegaron a anotar, como se hacía antes en... La tele que pasaban las recetas de, de los programas de cocina y no llegabas a notar, bueno, ahí pueden ir a los enlaces y nos pueden buscar en todo lo que mencionamos. Lara, una vez más, muchas gracias por estar, te agradezco por, por haberte tomado este tiempito para hablar de Don't Worry Darling, así que nada, muchas gracias por, por venir al podcast. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.